Hola Milk, ¿ya hiciste de comer? ¡Goku, no me pegues de nuevo! ¡Eres una inútil. ¡No sirves para nada! Lo siento Goku, no volverá a pasar. Kakaroto, ya está la comida. Gracias mi amor.